De la cuadrilla de género. Eh, yo soy Silvina, eh, también pertenezco a la cuadrilla de género y soy delegada de a parte del Nosotros eh, en la cuadrilla de género nuestra tarea principal es la de acompañamiento. Acompañamos a las compañeras que sufren alguna situación de violencia, ya sea eh, acompañándolas a hacer la denuncia o a la fiscalía o asesorándolas por la línea 148. Eh, también tenemos talleres, damos talleres por barrios. Tenemos un taller que es de violencia, modalidades y tipos de violencia. Eh, eso lo estamos dando ahora en todos los barrios. Eh, nosotras somos 12 compañeras, estamos en, en género, dos compañeras por barrio. Eh, también, bueno, ahora estamos con el encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, organizándonos. Eh, somos eh, 120 compañeras los que lo estamos a... Este año, eh, por un tema de, de organización, se partió en dos. Eh, nosotros vamos al que es el Encuentro plurinacional de Mujeres y Ciencias. El 8, 9 y 10 de octubre en San Luis. Así que bueno, con, con las compas que estamos trabajando eh, en lo que es, bueno, concientizar a las compañeras de la importancia de lo del encuentro. Bueno, Nosotras vamos a, como, como Paul, vamos a, a aprender, a, vamos a talleres, eh, también es un, que también se cultiva desde lo que es la cuadrilla que la mujer no solamente es el tema de trabajar, trabajar, trabajar sino también que tiene que tener su espacio como para encontrarse ella misma y poder eh, relajarse de todas sus actividades eh, Nosotras, bueno, eh, eh, la organización es una organización que está compuesta mayoritariamente por mujeres como casi un 95% Organización, bueno, con, con un trabajo del feminismo, desde la parte popular, eh, trabajamos con los, obviamente con las compañeras en los barrios. Eh, tratamos, como dijo mi compañera, de visualizar lo que son eh, las diferentes eh, violencias que asustan las mujeres, la vulnerabilidad social, ya sea con violencia o también como, con, como cuando quedan en zona con sus chicos. Eh, bueno, las compañeras acá, como después, ya o sea, se ve, como se vio con las compañeras de este estilo y con las otras compañeras, trabajan. Y bueno, eso también obviamente conlleva a que eh, el, el tomar la responsabilidad de llevar, de tomar una tarea así, o sea. y nos capacitamos. Ahí. Eh, tenemos dos capacitadoras, nos dan tarea, todo todo referido a, a la mujer, ¿no? a, las, a las violencias, al patriarcado, las disidencias. Las disidencias. Ese es el tema de, ni siquiera o sea una controversia con las disidencias, sino que nosotros ya o sea, lo apuntamos al, al tema de, de, de integrarnos, o sea, que todos somos iguales eh, y bueno, ese es el trabajo que hacemos, obviamente si, si hay compañeras que necesitan asesoramiento sobre lo que es anticoncepción o, o, o bueno, lo que comentaste de la interrupción del embarazo, eh, se te da el asesoramiento a la compañera que quiera. Eh, y bueno, después o sea, se la acompaña y se, se las, es, trata en eso. Y después, con el tema de la disidencia, sí, nosotras eh, tratamos de integrarlas, obviamente, eh, trabajamos en eso y nos capacitamos para eso. En los talleres también, como somos, tratamos de que eh, sea pocas compañeras, casi siempre en las cuadrillas, entre 6 y 7 compañeros, terminamos hablando del cuidado de, del cuerpo de la mujer salen las experiencias de cada una, entonces como que ahí también nos damos información, vamos contando nuestras experiencias y, y ahí llevamos, bueno, mucha, mucha La mayoría sí, sí si no, bueno, compañeras que sí. obviamente sufren situaciones de violencia son hogares con, con, con, con el balón, pero bueno, eh, lamentablemente es nosotros como lo tratamos en, en nuestros talleres, el, el círculo para salir de eso es, es complicado y bueno, ahí está nuestro trabajo como compañeras en género de, de apoyar y acompañar a las compañeras. Nosotras, eh, por ahí lo que hacemos también, eh, hacemos lo que tendría que hacer el gobierno. Nosotras y nosotros, eh, somos las que contenemos a esas compañeras que sufren violencia. Nosotros cuando decimos que cuando está la, la pobreza hay más violencia. Entonces, muchas de las mujeres que nosotras tenemos somos, nosotras somos su contención. No hay psicólogos, eh, no hay especialistas en los hospitales. Eso es el ajuste también. Y nosotras somos las que estamos pagando esto, esto estas consecuencias del FMI. Entonces, nosotros lo que decimos es que nosotras desde el POL tenemos en nuestro, nuestras compañeras especializadas para poder contener, pero que no somos el Estado para contener esto pero a la vez hacemos esto a estas compañeras. Nosotras lo que venimos denunciando es que haya más partidas, que haya más presupuesto para, eh, en, en las áreas de las mujeres, que, que claramente con este ajuste no están habiendo. Entonces, nosotras lo que decimos es que basta de ajustarnos porque el ajuste tiene nuestro rostro. Nosotras somos las que pagamos eso con, con nuestros hijos, con nuestros eh, eh, algunos que tengan pareja, todo eso, ¿por qué? Porque tenemos que salir más horas a trabajar para poder sostener nuestros hogares. No estamos podiendo sostener. Entonces, desde el POL lo que hacemos es que contenemos a esas compañeras, dejamos que salgan a trabajar, pero también que estén pendientes de sus hijos y e hijas para que puedan tener mejores calidades de vida y mejores condiciones. Entonces, nosotras lo que venimos denunciando es eso, que queremos más presupuesto para eh, mujeres. Que es importante para nosotros en los barrios donde estamos más, eh, más humildes y más precarizados. Y acá en los mejoramientos habitacionales, eh, son, es un convenio bit que tiene un acuerdo a nivel nacional y son 24 viviendas. Eh, ya sean compañeras del Polo o no del Pol, eh, le hacemos mejoramiento hicimos acá ya todo el cambio de, de chapas que eran de cartones ahora ya le pusimos eh, mejores chapas y ahora están revocando las compañeras y como te das cuenta, todas nuestras compañeras son todas todas somos compañeras vamos acá